Kirby, Kirby, Kirby, él se llama así Kirby, Kirby, Kirby, es estrella de aquí Apantallador de rosado color Kirby, Kirby es el campeón Directo a ustedes ¡Me gustará a ustedes No podrán resistir porque el verlo venir a conquistarles el corazón ¡Sí! ¿Qué se te ofrece, Rey Didi Necesito un monstruo que vence a Kirby Empresas pesadillas, los tiene para ti O el dinero no se vuelve, decir